Junior es Aguilucho. Ah, pero fue Junior que trajo mal y complicado para acá. <risa> <risa> Tenemos, Fran, felicidades, felicidades, Fran. Bien, aquí está Junior. Como nosotros siempre hemos sido lo que hemos sufrido, quisimos pasar por la casa de Tony Polanco y de sus hijos, que siempre son una chercha y viven el año entero atacándonos. Pero ahí están los aguiluchos en la calle. No importa el pasado, lo, lo que importa es que fuimos al terreno de juego y aquí está la victoria. Y que estamos Ay, celebrando. Así mismo es. Que salga, Polanco, pero que continuamos, Marco, continuamos, continuamos. Ok. Echa para acá. Continuamos, continuamos. Araceli, ¿tú eres Aguilucha? 100% por 10 Diez años, pero valió la pena. Once, le regalamos una, para que no se quejen. Ok. Bien, señores, continuamos. Estamos con el, con el regidor Juan Suriel. Juan. Juan, dímelo todo Ya tú sabes, disfrutando con el mejor equipo que ha tenido la historia de la República Dominicana Las Águilas cibaeñas. Okay. Disfrutando y tirado a la calle, el pueblo es ibaeño El pueblo de Aguilucho Entero, Bonao se expresó hoy Con esta gran manifestación de victoria de las Águilas cibaeñas. Okay. Bien, continuamos, continuamos aquí Bien, señores, continuamos, continuamos aquí, Marco en el triunfo de las Águilas cibaeños, ¡Brady! ¡Brady! Tenemos a Brady, Brady, ¿cómo te sientes? Todo bien hermano, feliz, contento bien, Aquí, aquí, aquí, vámonos con Brady, vámonos Brady Feliz, contento de poder llevarle al pueblo de Onao Participar de este masivo triunfo de las Águilas Cibaeñas. Un pueblo que estaba deseoso de disfrutar una caravana como esta y un triunfo como este. Gracias a la fanaticada, gracias a la gente que ha participado y a disfrutar un año más y ahora participar en la serie del Caribe porque ahora somos todos dominicanos. Excelente, Junior, tu trabajo, felicitarte y que siga la gente disfrutando de este tremendo espacio. Renovación informativa. Gracias, Brady. Gracias. Continuamos, Marco. Al del remedio su cuerpo que hace los predios ¡Vamos! del escenario predio Juan Marisal. murió allá en la capital asesinado vilmente, y lo llora tristemente el narrador Franklin Mirabal dice dice la que la muerte del exiso le llegó de una forma misteriosa, una cuyaya valiosa, lo piquetiló por el rabo y el tigre, privado en bravo, en vez de salir corriendo, le paró el pecho muriendo, ¡O al que al tigre que más patea lo poncharon tristemente ¡Oh! que con ese pinceo rompiente de esa maldita cuñada o Seguimos aquí en, el, en, la, en la caravana del triunfo de las águilas Sibaeñas y estamos con Cabo El Tiro. Cabo Tiro, entonces tú eres Aguilucho? Yo soy Aguilucho desde chiquitico Cabo el Tiro y llegaste, llegaste y te encontraste con el triunfo de las Águilas, ¿Cómo? No, no, no. llegaste y te encontraste con el triunfo de las Águilas. No, yo no llegué, no, yo vine a, a ganar este triunfo, porque estoy, estoy yendo al, al estadio desde, desde que se empezó el Ral Robin. estoy yendo al estadio, no me ha perdido un juego, ha gastado, bueno, aquí ya sabe que yo he gastado mucho dinero y vine a eso, a ganar, gracias a Dios que ganamos. ¿Y entonces cuándo fue que llegaste? Yo llegué hace una semana y pico... fuiste al estadio? A, todo, a todos los juegos. A todos los juegos. No me perdí uno. No, te perdí no me perdí ni un juego, gracias a Dios. Y Dios me dio este triunfo que teníamos 10 años cuando ganábamos. Y ahora, de ahora para adelante, todos los años somos... Y tú ayer viniste a Santo Domingo celebrando. Vengo celebrando, saltando lata de allá en la motora. Igual seguir saltando lata. Okay. Gracias, gracias, un placer ganado. <risa> Desde chiquitico, Junior. Sí. esto. Claro, tenía 10 años sufriendo, era justo que gozar ahora. <risa>